¿Preparado, tenés? ¿Preparado? Es una, una, una, una pista, una pista para ti. No, me gusta. ¿No iba a venir, nano? Iba a venir conmigo, se me hace. Estoy va grabando, a este, ¿eh? Me, me entendió <risa> mal, ¿eh? Escúchame. No, no, ladrón, hijo de perras. Vení, Iba a venir. Venía, tenías que venir, ladrón, me mentiste, eh, ladrón. Vos lo bancaste a él. vos Yo Cuando banco, él bien. hicimos la nota en otra plaza, vos lo bancaste. Vine sin bañar, viejo, vine mira. todo dormido, así todo. Hoy, no, hoy está limpito. Con me ah, me el pelo negro, con el señor Flavio Poma. Bien, sí, Flavio, no, o sea, que bien. El peduquero de los streamers. Está eh. muy bien, está muy Me encanta, mira. Mirá cómo dejó. Muy está, bien. Mirá me ves una línea. No sé, igual metió en un laberinto ahí el fauno medio raro, ¿viste? No, muy bien, muy bien. muy Estoy buscando la pista. La gente sacándose fotos con. Sí, por supuesto, estoy. Mira no. que fotógrafo de lujo. Mirá vos, dale. Con el cable. Tiro varias, eh. Dale, dale. dale. Ahí está. Dale, no dale, no dale, vos no, no rapeas vos. No, no, no. No, que okay. <risa> no te no, no, un, una, una rima allá. A que no saben dónde estamos. En un nuevo programa de Full Hair. Sí, vamos a tener un show dedicado no solo a los streamers, sino también un poquito a la música. Vamos a. Nos hemos encontrado en este lugar. Estamos. Ah, mira. Iba a hablar del mural, pero tengo una persona vinculada a la música. ¿Qué onda, bro? Bien, querido. Qué lindo verte por acá. Sí, y mira dónde te encuentro. Iba a hablar de música, está bueno encontrarte y ver... Primero que nada, ya que estamos, vamos a, vamos a arrancar. Tenemos por acá a Bowie, tenemos a Jagger, los Stones, Jimi Hendrix, John Lennon y tenemos a Elvis. ¿Qué opinas de esta gente? No, a mí la música me encanta. Tipo, en todas sus expresiones, ¿no? Para mí eso de diferenciar géneros, no tengo género favorito. Menos artista favorito, a mí se me preguntan, ¿qué es la música que más te gusta? ¿Quién es el artista que más te gusta? Yo no tengo género favorito, yo escucho de todo. Obviamente por mi trabajo escucho mucho rap, mucho trap, mucha música urbana porque produzco, ¿viste? Pero a mí me gusta todo. De hecho yo estudio música y es como, tengo que saber todo y tenés que estar abierto a todo. A más respeto porque muchos de estos sentaron bases para otras corrientes musicales que terminan siendo terminan eh, influyendo en las tuyas. ¿Hablaste de rap y de trap? ¿Rap o trap? Rap, rap toda la vida. Sí. sí, soy fanático del boom soy fanático de las barras fuertes y duras, fuertes. ¿Por qué pensás que el trap pegó tanto en los últimos años acá en Argentina? Porque es una música que realmente está pensada para que suene bien, digamos. Es un formato que funcionó en Estados Unidos yo creo que era una cuestión generacional que había que traspasar eventualmente para que se adapte a, a, a las necesidades fíjate que siempre como se va adaptando se le mete el toque latino hay más trap que suena yankee, pero también hay mucho trap que suena reggaetón, que suena latin eh, latin trap así entonces yo creo que era cuestión de generaciones nada más tipo la gente más chica que consumía trap consumía rap reggaetón, fue creciendo y se fue como empapando más de eso no también toda la cultura el resto de la cultura si uno escucha a Duki, sabe que es trap. Si uno escucha a Pablo Londra... Digo, Pablo Londra es pop. Para mí es el es Disney, Pablo Londra, ¿entendés? Claro. Entonces, yo digo, si Disney buscara un artista de, de, de música urbana en Argentina y Latinoamérica, ¡pum! Pablo Londra, ¿entendés? Bueno, ahora va a ser algo con el Giran y de hecho, no... no está bueno eso. Imagínate en algún momento algo de Disney en lo que... Londra le ponga o haga el tema principal, puede pasar tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Él, por ejemplo, Lali Espósito, un claro. montón de artistas pop también. Él está mucho más cerca del pop que el trap. y Él no reniega de eso, digamos. Por eso está tan pegado también. Pablo Londra es el artista urbano más pegado de Argentina, no hay duda. Pero dentro de un pueblo que iba a las plazas y, y escuchaba, o lo que es el freestyle, lo que es rap, lo que es trap, seguramente es más respetado toda la, dentro de la escena lo que es Duki, ¿no? Eh, yo, yo creo que sí, igual, a ver, hay que sacarse de la cabeza eso de que si vos haces una cosa la otra sos Bien. un vendido A ver, la música es música, algunos hacen música para vender, para hacer dinero, lo cual es súper respetable a mi criterio eh, Y algunos hacen música porque tienen ganas de hacer algo en particular Muchos no piensan en los que los van a escuchar y si Bien. en lo que quieren hacer, otros sí Yo creo que cada uno busca la manera de sentirse mejor eh, basado en distintas cosas, o sea, son cada uno que haga lo que quiera hacer viste. Una pregunta clave para los que por ahí no sabemos del tema, pero escuchamos y, y algo y nos gusta. Dentro de lo que es freestyle, ¿qué tipo de competencias están buenas? ¿No te gusta lo competitivo? Un poquito de tener una, una descripción de cómo han sido estos últimos 4 o 5 años, no te digo 10, los últimos 4 o 5 años en Argentina. Eh, me parece que ha crecido y evolucionado un montonazo. Más que nada, uno tiene que agradecer a la Red Bull, se viene hace un montón de cosas mal, Red Bull. Es como que ha crecido mucho. La FMS ayudó a que se profesionalice el rap en Argentina. Hay pibes que hoy aspiran a poder vivir de, de hacer freestyle, no de rapear. Bien. Antes era el freestyle, era un modo de hacer vidriera para sacar tus temas. Hoy por claro. hoy hay pibes que desarrollan su actividad competitiva, deportiva, y no tanto la artística. Bien. Porque es una disciplina que incluye arte, porque hay una parte de arte obviamente, Bien. pero es una disciplina. Para mí, deportiva más que artística. Bien. Es una fusión, ¿no? ¿Vos, cuando escuchás a alguien, sabés si tiene algo prearmado o si está improvisando? Y hay, hay cosas que se notan. Yo creo que el freestyler sí. se da cuenta de un montón de cosas. Bueno, yo vengo haciendo un freestyle del 2009, ponele. Sí. Entonces yo detecto algunas de esas cosas, ¿viste? Obviamente, siempre hay posibilidad de que no. Si una uno magia, especula. claro, por eso. Y si tiró magia, hay fue tiró muy buena una magia. Pero se nota el freestyle en la magia. Lo que pasa es que en competencia uno a veces, dice, lo metió tan. Tan certero, tan al centro que tiene que haber tenido sí, algo armado. Un ejemplo es. Dicen que cacha melajita por su facha vietnamita, mientras que va la y te, la, la de Papo. Sí. Esa, yo, yo pienso que sí, que, que escribió. escribió. No sé si todo, pero yo creo que, que sí, que, que le, a, a, está muy perfecto todo, ¿entendés? Está, es muy, va muy al caso, muy, va muy al hueso. Pero bueno, lo he visto hacer freestyle muy bien a Papo también, ¿eh? Yo iba al colegio con él. Íbamos ah. junto al colegio. Eh, íbamos con el nawe con Papo, yo. Y yo empecé tirando freestyle con él, básicamente. Tipo, en mi fiesta de egresado tuvimos dos horas compitiendo. Ah. Re borracho, dos así, ¿entendés? Mano a mano. ¿Y ya tenía muchos años de freestyle o más o menos? Eh, yo empecé a rapear el 2009, él también. Empezamos los dos en el 2009 a rapear. ¿Cómo, cómo te metiste en ese mundo? ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas de más chico? De más chiquito del 2009. Eh, ¿antes del 2009? Sí. Ey. Yo empecé de rap, digamos... ¿Qué escuchabas de todo? ¿Qué música escuchabas? ¿O, o, ¿O no te gustaba tanto la música o escuchabas variado? Lo que pasa es que yo no me encerré nunca. Yo a los tres empecé a tocar el bajo, ¿viste? Uh -huh. y empecé a tocar la guitarra y tocaba una banda que hacíamos Cobra de en 182. Uh -huh. Y me gustaba toda la música siempre. Uh -huh. Pero escuchaba mucho Linkin Park, Link Biscuit, bueno, Eminem. Claro. Me encantaba eso. Después le metí mucho al rap español, gallego. Yo entré por esa. Uh -huh. ¿Qué fue Eminem? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste a Eminem dentro de lo que fue la movida en Estados Unidos? ¿Fue más comercial o lo viste más como algo que sirvió de base para, para otros artistas? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que sirvió de base para otros artistas porque expuso el rap. A ver, que un blanco haga rap en una sociedad en donde no está tan visto, porque no es que no estaba bien visto quizás, no estaba tan visto, uh -huh. hizo que se, que se expanda y que otro caucásicos otra gente blanca, crea que puede hacer rap también y empiece a hacer rap y se desplace y se venga para acá. Yo creo que Eminem por lo menos en Argentina, fue como un pilar fundamental de, de la gente que empezó a rapear, yo sinceramente siento eso. Después el hip hop entró por un montón de lados, 8 Mile, la peli, mm -hmm. muchos sí. lo bardeaban. Cuando yo empecé a competir en el 2011, eh, era como bardeo, claro. vos sos rapero de 8 millas, ¿entendés? Empezaste claro. a rapear por 8 Mile, pero la verdad es que hoy por hoy todos los raperos te van a decir que sí, que vieron esa película, flayaron, ¿entendés? Lo que pasa es que la película tenía todo, hasta tuvo, de hecho fue un hit, era la, que la, la, Loose Yourself fue un hit, fue premiado, sí, o sea, sí. tuvo, tuvo la mirada también de, de, de otros dándole un premio, que es algo que por ahí no, no se veía en ese momento. Imagínate, una peli hip hop. Por eso. Una peli hip hop que rompió en todos los países un montón de. de como eh, barreras, viste, en todos los países, viejo, todo, todo flayando, entendés, con sí. Petty de Rab, eh, miren, ¿Eh? qué sé yo, qué ping, entonces como es eh, mucho más, más, más importante de lo que uno piensa a veces, viste. Bueno, hablamos un poquito de lo que es o que fueron tus bases de chico, vamos a hablar ahora de actualidad, ¿eh? nos vamos a sentar, vamos a estar un poquito más cómodos, nos vamos a sentar y seguimos con más Full Heart TV con el Cabbage. Pegate una campera. Abre un poquitito. Mira que bien me abrigado, me vine, ¿no? Está sí. linda esa campera. Eh? Eso es tan desabrigado, mira. Ve con esto. No, tengo un buzo. Guilla está desabrigado. Está linda esa campera. No estoy bárbaro. ¿Vamos? Dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Va pa ahí. vamos, ahí. aplaudir, ya estás grabando. Sí, Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de actualidad. ¿Qué estás preparando ahora? Eh, ahora estoy. Tengo la idea de sacar un par de temas de boomba. Eh, me gusta la idea de que ahora todo el mundo está sacando trap, eh, más que nada también streamers, viste, conocidos, uh -huh. que andan por esa, por ahí buscando más la beta comercial. Yo ahora hago rapos un montón, quiero sacarnos unos quiero ahí romper un poco ahí esas estructuras, me, me interesa, me gustaron siempre las barras, ya te dije. Uh -huh. y, y bueno, y quiero meterle, quiero meterle, quiero salir por ahí. Estás ahora, en este momento, estás grabando un video. Sí, empecé a grabarlo el domingo, este pasado. Eh, y faltan dos sesiones más de rodaje y sale el videito, vamos a ver cómo sale por lo pronto sigo produciendo, viste, Mi, el tema como que yo soy súper quisquilloso mm. tiene que ser impecable, o sea, yo no me lo voy a perdonar si me tengo la vara yo mismo muy alta, así Está muy bien, está muy bien y mmm, hablando de, residencias, algunos por ahí streamers también hay youtubers que se metieron en el mundo de reggaeton trap, más trap que, que otra cosa y vos lo viste por el lado comercial pero a vos no te gustaría también buscar una vuelta en algún momento así ¿O no es lo que querés ahora? Me gustaría, para probarme, yo saqué un tema el año pasado de trap más comercial, entre comillas. Eh, un tema romántico. No es lo que más me gusta, no es lo que más me apasiona. Ojo, lo escucho y me gusta. Sí. No sé si es lo que me interesa hacer a mí. Eh, como que no me llena tanto. Yo, no, a ver, a mí me interesa mucho vivir de la música como productor. Pero quiero hacer cosas que me llenen como rapero. Bien. Entonces... No me interesa, me interesa vivir la música en ese sentido, mostrando que hago un buen contenido, mostrando que, que hago algo que suene bien y que pueden venir a grabar a, a mi estudio, que uh -huh. pueden, si quieren un beat de los que yo hago, puedo hacerlos un beat. Eso sí, en lo que es producción me manejo en todos los géneros. Claro. Eh, puedo hacer trap, reggaeton, eh, rap, así, boomba. Trato de no, no cerrarme en nada, no. incluso puedo hacer otras cosas también. De hecho, yo hago mezcla y master también y me han traído cosas de rock and roll, de reggae, un montón de cosas y, y laburo la, la mezcla por ahí. ¿Vos el video lo ves más como una forma de lograr mayor expansión o querés mostrar desde lo, el desde lo audiovisual algo? Me gusta la idea de, de, de hacer algo más experimental, no quiero hacer algo tan básico. Me eh, hablaste no, de plano secuencia, no sé si puedo... Claro, sí, sí, ¿puedo la, algo? básicamente el, el video son tres partes Va a ser dos rápidos a cámara sí. Uno en la Sucre, que es una competencia de rap que se hace en La Plata Muy grande, eh, que es la más grande actualmente Te diría que de, de todo, entre capital, zona sur, zona oeste Toda esta parte con urbano, es eh, de las más grandes Y bueno, la idea es hacer una ahí, que ya la hice eh, con todos los pibes de atrás en la plaza, mostrando como esa parte está mía. Bueno. Otra parte con los pibes de Oxey en bien, un stream. Y otra bien. parte un plano secuencia por mi barrio, caminando y van pasando cosas. Está bueno. Está bueno, sí. Está, sí, bien, sí. está bien pensado. Te iba a hablar sobre el consumo y también sobre el, la generación de contenidos que tienen ahora ustedes como artistas, todos los artistas en general. Antes, nosotros, cuando queríamos escuchar una banda o un solista, esperábamos al disco. El disco tenía 20 temas, 15 temas, 12 temas, me gustaban 3, 4. Sí. Eh, por ahí te gustaban 7 y era buenísimo. Y esperabas a que saliera el próximo disco mientras explotaban ese. Claro. Ahora es distinto. Ahora hay un tema, no te digo por semana, pero casi que hay una exigencia de cada 20 días, un mes, meter un tema, meter algo. Sí. Yo creo que hay un problema con la ansiedad del ser humano, ¿viste? Ah, bien. Nosotros en. Yo también, o sea, yo dependía. Los temas no los escuchaba en MTV como salió un video, claro, yo tengo 26 años, claro, viste. Verdad, vos tenés, tenés todavía algo y, de la vieja. Sí, y me compraba un disco y quería claro. escuchar el tema. No, no, no, de grande, más grande conocía YouTube, digamos, claro, en sí. sí mismo. Y creo que un tema de ansiedad ahora, de que, a ver, un tema no puede durar más de tres minutos, ¿entendés? No. Porque el pibe hace así, pum, se aburrió, pum, tiene un, sí. a un clic tiene otro tema. O tiene un punto. a no ser que metas un tumando en un club que tenés a no sé cuántos artistas claro. que te van cambiando, son un montón de temas sí, exactamente. Pero es exigente, porque el tema de tener que estar metiendo un hit detrás de un hit, detrás de un hit, y que dura poco tiempo. ese Tiene que ver con la ansiedad que y, vos decís y dura poco tiempo un tema eh, eh, en boca de todo Tenés que hacer un tema de dos minutos y medio y al mes se olvida la gente, no si sí. no, ¿entendés? Por eso voy a sacar tres temitas junto entre comillas. O Bien. sea, ya los estoy preparando los tres, va a ser una serie de audiovisuales. Yo creo que también hay un problema que tiene que ver con esta ansiedad, que los pibes eh, se enroscan mucho en hacer videoclips sin enroscarse en la calidad del sonido de las cosas que hacen. Porque por eso te preguntaría... ¿Quién quieren el video, hacer el video, ¿viste? Y es como empezar por donde tenés que empezar, ¿entendés? Hacer música que suene bien, que tenga calidad. Buscá, enroscate en eso, porque se siente, ¿entendés? O sí, sea... Sí. Después el video va a estar bueno seguramente. El video es, una, a es algo más, ¿entendés? Puede ser, ojo, puede ser una convergencia, no sé si existe sí, le sí, sí. existe esa palabra, está muy bien. pero artística re interesante. Eh, pero a ver, este, es un tema. Es sí. un tema. Es música. No, no, no hay video sin tema, pero hay temas sin video. Claro. Bueno, nos metemos en tu lado más, streamer. Sí. ¿Disfrutas de streamear? Eh, me encanta. Es, me apasiona completamente. Bien. ¿Completamente? ¿Qué, qué vuelta le encontraste al streamear? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el stream? Eh, Mira, yo... Soy re variado, no soy un streamer que haga una sola cosa. Yo juego videojuegos si quiero jugar videojuegos. Si tengo ganas de ponerme a reaccionar en cosas, me reacciono a cosas. Pero creo que algo que hace mucho a mi stream, que es como la cualidad, es que yo me pongo a producir en stream, hago beats, viste hago instrumentales, por ahí alguna mezcla, eh, trato de trabajar y enseñar, trato de ser lo más pedagógico posible. Yo soy profesor, soy profesor sí, de sí. música yo. Eh, entonces me gusta eso. No me gusta tanto enseñar en las escuelas, la, uh -huh. lo, lo voy a decir la verdad, he hecho pruebas. Eh, He estado dando alguna clase, he estado dando clase en la facultad también, viste, pero me apasiona más ir a los... Es a, al punto, ¿entendés? Yo quiero enseñar sobre producción, bueno, mi stream me pongo pedagógico, explico lo que hago, los procesos que uso. Yo creo que es una red. Es una red donde se comparte información, va y viene todo el tiempo. Sí. Y hay que compartirla. Y está bien, y no tenés miedo que te roben cosas de algo. No, no, no. ¿Qué? No, no. no. Sí, sí, bueno, está algo lleno. que produzcas, algo que hagas. No, nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser la. La esencia de cada uno es cada uno. Y está en cada uno, a ver, siempre va a haber alguien que te quiera chorear o que quiera.. Hacerse, hacer fama en costa uno quizás, o hacer dinero pero yo me relajo un poco en sí. ese sentido, el que sabe sabe, ¿entendés? y por ejemplo lo que son producciones personales de algún artista, sí. yo lo trato en eh, top secret. Por eso. eso te digo, por eso digo, cosas tuyas, eh, todo, lo tuyo todo, lo que es algún laburo o algo, sí. con respeto, porque, con respeto. Sí, porque sí. no es eh, porque yo no, si el pibe no quiere que salga, que no se sepa, no, obviamente. Vos sos viejo. una herramienta para que él, para Efectivamente. Que él haga algo. Eh. Muchos me hablan para grabar porque saben que yo les puedo dar cierta exposición también, claro. viste, y me encanta igual eso, bueno. porque me encanta ayudarlos a la gente. Yo ahora quiero empezar a sacarte más compilas ya La Plata, que son súper talentos y que están súper infravalorados ¿entendés? porque es muy difícil realmente sí. eh, hoy por hoy eh, no quiero ser hater pero cada uno saca tema que sí, a veces eh, todo bien cada uno en su mambo yo no me meto ¿Cómo quién? Eh, eh, no importa <risa> no voy a dar nombres ni declaraciones de ningún tipo pero me interesa que la gente que realmente se lo merece porque viene peleando hace un montón de tiempo y tiene talento real pues yo creo que es un poco de trabajo y un poco de talento viste eh, pero siempre más trabajo y constancia que talento sí. Yo sé, por ejemplo, a mí me encanta streamear Me apasiona, me, ap me apasiona fusionar los dos mundos Es lo que, mi actual eh, fuente de ingreso claro. eh, Pero yo me quiero dedicar a producir música, ¿entendés? Yo quiero llegar a, a los 40 años, ponerle por decirlo de alguna manera Con un estudio sí, viejo, de grabación de No, quiero llegar a los 40, ah, no, por viejo, <ríe> no por ser viejo No por ser viejo Pero si sí, a, a los 40 todavía no tengo un estudio de grabación Siento que de alguna manera un poquito fracasé claro. ¿Qué cosa que hiciste alguna vez en stream no te gustó? y yo empecé jugando al Dota, Dota. al stream. Sí. Yo empecé jugando al Dota, jugué 5 años de al Dota. Llegué a tener un, lo que sería un rango bastante alto. Sí. Eh, invertí muchísimas horas de mi vida, sí. muchísima plata eh, en el Dota. Cuando empecé stream, eh, jugaba al Dota, Dota, Dota, no, nadie ve Dota en Latinoamérica. pues lamentablemente Valve, que es la compañía de sí. Dota, no invierte ni un peso para que haya ligas latinoamericanas o se claro. profesionalice el juego por estas regiones. A diferencia de Riot, por ejemplo, que sí lo hace, con LOL. todas las diferencias, digamos, que hay. Invierten para que haya eh, profesionalismo, digamos, en las regiones más chicas. Y un interés por ver, claro, por ver los lo juegos. Y en stream nadie te va a ver jugando a Dota. El streamer más grande de Argentina que te ve, te ve jugando Dota, eh, por jugar al Dota, tiene 30 viewers, ¿entendés? Vale. 40 viewers. Ahora, si a vos te sigue la gente, a mí me banca mucha gente porque me banca. La otra vez me pintó jugar una partidita de Dota. Y ahí, ahí, ahí reculé, por ejemplo, dije, bueno, no juego más a este juego. Bien. Me voy a dedicar a otra cosa que también está buena, pero esto no va. Y no lo tocaste nunca para hacer juego, o no en stream. Pasa porque... que me tintié mucho el juego, claro. muy tóxico. Claro, te volvés encima, te, te obsesionás. Y te obses... Cuando querés, decís, supo quiero esto, pum, y le jugá, le jugá, le jugá, le jugás. Y después decís, no voy a, hacer un... No voy a ver un peso de este juego. Claro. ¿Para qué estoy jugando tanto? Claro. Voy a hacer otra cosa, ¿entendés? yo tengo la filosofía de que si vos no la pasás bien en tu stream nadie le va a pasar bien. Y si la fakeás, claro. es muy difícil fakearla en Twitch. O sea, ser fake, ser falso. Porque si vos estás 8 horas por día enfrente de una computadora, sí. En algún momento salta la Chafi en algún que lo ves y se está embolado. Es, es, De algo ahí, salta la Chafi. Si sos un gil, si sos un mal tipo o si no la está pasando bien, va a saltar la Chafi. Me gustó porque estuviste autocrítico. Dijiste, en un momento tuve que cambiar, no, no enganchaba con Dota. Y crítico te quiero ahora. ¿Qué no te gusta ver? ¿A quién no te gusta ver en stream? Eh... Eso no lo ves, si no te gusta. Pero bueno, ¿qué, qué viste alguna que dijiste, mirá, ¿qué necesidad este pibe. Eh... Algo me anticipaste en la nota con Nano. De, sí. Por ahí chicas que utilizaban eh, sí. de la manera no yo, adecuada. Yo creo que sí es tu única skill esa. Claro. Es tu única skill, ¿viste? Pero a mí no me gusta, yo no lo consumo, no lo veo, no, no me interesa verlo. Me parece que en este plano en el que estamos viviendo ahora, en el que por ahí la, la lucha del feminismo está súper en auge y es súper importante mantener una sociedad feminista entre comillas le digo, no, yo creo que piensen que soy una ultra feminista pero creo que hay que tenerlo como que resta eso sí. como que es una sigue mostrando cosificación sí. y como avalan También del público eh, del, por eso ah. como avalan al público pajero sí. ellos piensan que está bien lo que están haciendo porque sí. de alguna manera se retroalimenta. Eso, Además ¿viste? el público pajero después va a streams de chicas que están jugando y las atacan. Y las, o, como si fuera lo normal, ¿viste? Claro. Van al no, stream la de la Capri y le dicen, mostrar la teta, ¿entendés? Y le Scottie, ¿dónde está? Estoy en otra. Oh, no, estoy en, claro. ¿Qué, ¿Qué onda, sí. viejo? No, es, cosa, y eso sí. no me gusta. Pero después yo, me encanta, soy muy fanático de los streamers family friendly también. Ah, me gusta, no soy renegar, me cago risa un poco. No. Pero me gusta, me gusta lo familiar. Yo soy profe, ¿entendés? Sí. Tipo, Entiendo que tiene que estar eso también. No puede ser todo. Eh, es, vari es variedad de contenidos sí. para que el público elija. ¿Y dentro de YouTube? ¿Mirás YouTube? Muchísimo, mira YouTube. Mira muchísimo. ¿Mirás a creadores de contenido o solo clips de música? No, solo... miro creadores de contenido a pleno. Si querés te empiezo a enumerar, por favor. Eh, miro mucho Bajoniendo por ahí. Sí. Eh, miro mucho lo que fue el del asado. No, te lo resumo así nomás, me encanta. Un fenómeno también. Me gusta el contenido. O sea, el, el contenido específico. Estoy ahora a empezar unos chavales llamados les amateurs. Sí. Que los chavales eh, hacen videos andando en líneas de bondi deal con urbano. Ah. Y van a la cancha, por ahí van a una cancha de un equipo de la C, ¿entendés? O de la B metropolitana, o... Andan en esa, ¿entendés? Me bueno. encanta, me encanta. o sea que YouTube es una herramienta, vos después la usás para algo sí. bueno o algo malo. Es eh, eh, claro. Pero hay contenido que no se puede hacer en, en YouTube, claramente, que no se puede hacer en Twitch, que está bueno en YouTube, y no puedes decir, eh, los streamers son los mejores, los youtubers, ¿no? Porque hay chavales que hacen cosas artísticas re interesantes, ¿entendés? Claro. Y, y los tiempos de Twitch no darían, no, o la... El formato la característica. el formato, no da, ¿entendés? No el, el formato eso es distinto. Por eso yo no reniego y me gusta. También soy John grande yo, a ver, Yo crecí viendo mucho YouTube, también, claro. ¿entendés? Cuando tenía 18 años yo, no había tanto stream. Había, no. pero no era ni conocido. No, había, había más YouTube, ibas más por el lado de YouTube. Sí, miraba mucho. Hay gente miraba que mucho. se animaba, que tenía una camarita en ese momento y que por ahí después tardaba en subir el video, pero lo subía. Miraba mucho, miraba. Después miraba ahora mucho. fue más más más, más más más Bueno, vamos a lo tuyo. Quiero que nos dejes Ah, algún pequeño regalito para los amigos que están viendo Pulgar. Yo mientras voy cerrando el programa, mientras el Cabbage busca la pista, vamos a cerrar de esta manera entonces una edición especial de Pulgar TV. Estamos en la plaza, estamos disfrutando. Yo voy a ser espectador, voy a disfrutar yo también y ustedes de Cabbage. Dale, yao, Ah, ah, ah, venimos, ah. venimos. Venimo. Ah, ah, ah, a ver, si arranca esto con la gente de Full Heart. con la gente de Full Heart. A fondo estamos, oh, uh, oh, uh, oh. Uh y no nos van a apoyar a fondo vamos transformando la vida con un tema soltando crema mi rap es underground de suelta flema de la yema de mi dedo suelto llama rap nuevo a mí nadie me llama pero no me quedé en cama me vine hasta acá para palermo no me duermo estaba en mi casa y hace frío es alto invierno es que me quiero con el calor ir al infierno no me importa igual porque esto no es eterno mañana va a ser verano o tal vez sea primavera la prima rima que yo tengo ahora se espera sabes que el flow se revela cuando mi estilo se eleva con la gente de Twitch YouTube este amor se revela yo tengo este rap que releva palabras en acapella que cenan en este momento todo se acelera venimos con el Fer caroley haciendo freestyle en esta pista hay un artista el rey de los mixtas uh. quieren ver cómo lo hacemos manejamos buenos freestyle saben que soltamos el veneno apenas vamos y ni nos llegó a rapear por eso mismo que yo duermo y saben que esto llegó y ahora van a soltar el rap bueno yo suelto lo que quiero y en este momento siempre me engangreno para la gente de Fulgar. esto es un todoterreno 4x4 rapeando demostrando a los John Lennon oh baby ¡Vamos nene! más o menos medio más trabajo. o menos espectacular esto fue un programa nuevo de Fulgar, un verdadero lujo nos vemos la semana que viene espectacular Bienvenido. Gracias, querido. Mucha data. Eh. Gracias por venirte. Muy bien, muy bien, muy, muy personalizado. Buena. Tirame una rima vos, boludo. No tengo rima, no tengo nada, no sé hacer, no sé hacer nada.